Hola a todos, buenas tardes con todos. Eh, disculpen por las, por las demoras y por las molestias, pero hemos tenido unos problemas técnicos con el internet, pero ya estamos eh, en vivo y ya estamos transmitiendo nuestra presentación eh, de esta tarde. Ante todos buenas tardes y disculpas otra vez por las demoras. Mi nombre es Alí Altamirano, yo soy miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Y esta tarde les voy a, a, a comentar, les voy a hacer una exposición acerca de la evolución de los pingüinos. Pero no solamente acerca de la evolución de los pingüinos en general, sino es la historia evolutiva de los pingüinos solo es narrada desde el punto de vista de los fósiles que se han encontrado en nuestro país, aquí en el Perú. Eh, esto quiere decir que es muy importante para nosotros los peruanos conocer qué tan importantes han sido estos fósiles para entender a manera general toda la evolución de este grupo tan conspicuo, tan llamativo de aves que viven en el hemisferio sur. Voy a compartir las pantallas con ustedes, eh, la presentación que les tengo para hoy día. Bueno, como decía, mi nombre es Aníbal Grano. Yo soy miembro de la Parte Patología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Y hoy vamos a conversar acerca de los pingüinos. A manera general, cuando, eh, cuando hablamos acerca de los pingüinos o mencionamos la palabra pingüino, pues todos siempre creemos que son estas aves o estos grupos de vertebrados que viven en ambientes que son gélidos, donde hay bastante hielo, un clima polar, antártico, muy, pero muy frío. Pues, eh, eh, para ciertas especies de pingüinos, esto es muy cierto, especialmente para los pingüinos emperadores, para los pingüinos pivocelis, para los pingüinos rey, que viven siempre asociados a estas eh, corrientes antárticas que son muy, pero muy heladas. Sin embargo, de las más 18 especies de pingüinos que existen en el mundo, no, no es siempre así. De hecho, existen pingüinos que viven cerca del ecuador, de la línea ecuatorial. Este es el caso del pingüino de Galápagos, que vive únicamente en, la, en esa isla, en los Galápagos, es una especie endémica la, de los Galápagos. O el pingüino de Humboldt, que vive en nuestro país. O este caso que estamos viendo acá es el pingüino sudafricano, que vive solamente asociado a la corriente de Benguela en Sudáfrica. Entonces, no solamente estas especies de aves, estas especies de vertebrados, están asociadas a corrientes antárticas extremadamente frías, donde existe... Masas de hielo, sino que están distribuidas en el, en el hemisferio sur. Cabe resaltar de que no existe ninguna especie de pingüino que se encuentre en el hemisferio norte, que sea parte de su distribución natural, sea el hemisferio norte. No existe ninguna especie allá. No existen pingüinos, por ejemplo, eh, en el Ártico, eh, no sé, en la costa de California o en la costa de, de Inglaterra, de Reino Unido. No existe ninguna especie por ahí. El país no es parte de su distribución natural. Todos los pingüinos grandes, medianos, muy grandes o pequeños, todos estos están distribuidos de la línea ecuatorial hacia el sur, en todos los hemisferios sur. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos la palabra pingüino? A pesar de que para nosotros o para la gran mayoría de personas eh, podemos tener una idea bastante concreta y amplia de qué son pingüinos, a veces a, a muchas personas se nos hace difícil la idea, hacernos la idea de que estos pingüinos, grandes, pequeños, eh, que viven en el hielo, o que viven aquí en la costa, en nuestras costas, se nos, hacen hacer, se nos hace difícil hacernos la idea de que todos los pingüinos son aves. Como cualquier otra especie de ave, su cuerpo está cubierta por plumas. Estos presentan modificaciones en sus brazos que se llaman alas, y como cualquier otra especie de pingüino, no posee dientes. Sin embargo, a pesar que estas son características generales de todas las aves incluyendo los pingüinos estos pingüinos, estas aves, todos de pingüinos presentan una serie de adaptaciones, una serie de modificaciones de su cuerpo secundarias las cuales les ha servido mucho para poder eh, estar más confort en su medio o en su forma de atrapar su alimento que es en el buceo eh, dicho esto Todas las alas de todas las especies de pingüinos, desde el pingüino enano, el pingüino de Jumbo, el pingüino de Magallanes, el pingüino el más grande de todos en la colonia, el pingüino emperador, todos ellos poseen sus alas transformadas en aletas. Las plumas de los pingüinos son muy cortas y de hecho la densidad de, de, la, la densidad de plumas, el número de plumas por cada centímetro cuadrado del cuerpo de una de estas aves es el doble o el triple al que uno podría encontrar un ave voladora o un ave no pingüino esto se debe a que estas aves utilizan estas plumas, especialmente otro tipo de plumas que tienen más pegado a su cuerpo como una suerte de de, de traje de buceo como les decía todos los pingüinos son especies nadadoras son especies buceadoras, entonces necesitan mantener su temperatura alta y mantener siempre el calor corporal y su plumaje toda la, la cubierta de plumas les ayuda a mantener el agua fría fuera del cuerpo tibio como les había mencionado en algunas especies de pingüinos que son las especies que viven en la Antártida pues para su cubierta de plumas les sirve aún mejor y para las especies que viven más cerca de la línea ecuatorial como el pingüino de Humboldt por ejemplo que está aquí a pesar de que aquí no hay aguas que sean eh, muy cálidas pues ellos, el concurrente de Humboldt que sí es muy fría, para eso les sirve a los pingüinos de Humboldt para poder mantener su temperatura eh, tibia, su temperatura normal, para que no se enfríe su cuerpo. Y les ayuda a esto a, mantener, a poder bucear con tranquilidad. Cabe recordar de que un pingüino de Humboldt puede bucear hasta 60 metros de profundidad solamente con la idea de buscar la anchoveta, que es una de las peces de las cuales los pingüinos de Humboldt se alimentan. Ahora, esto, estas aves... Ya sea el pingüino emperador, el pingüino humboldt, el pingüino Mayan, el pingüino enano de, de Nueva Zelanda. Todas estas tienen esta distribución eh, surhemisférica. Y para los paleontólogos siempre ha sido un interés muy particular saber cómo es que estas aves se han originado. Cómo es que estas especies que son tan conspicuas en cualquier población de aves eh, han desarrollado estas adaptaciones o cómo han ido cambiando a través del tiempo o desde cuándo comenzó el registro fósil de los pingüinos se conoce por fósiles de nueva zelanda por ejemplo de es que estas aves son muy pero muy antiguas se conocen fósiles que tienen cerca de 50 millones de años de antigüedad de unos pingüinos que son extremadamente primitivos y que vivieron en dichas regiones estas también fueron especies muy grandes eran especies gigantes Cumanu, por ejemplo, que es un grupo, una especie, un género de pingüinos que se ha descubierto en el Paleoceno de Nueva Zelanda, se estima que llegaba a medir un metro setenta y siete de alto, era bastante grande para ser una especie de pingüino. Sin embargo, muchos de estos fósiles son, en algunos casos, fragmentarios, En, una parte, en muchos, muchos de estos holotipos de estas especies corresponden a parte del, del, del pecho, muchas veces corresponden a los huesos del ala, muchas de veces corresponden a los huesos tarsos, metatarsos, que son los huesos de las patas y son huesos aislados sin embargo para nuestro país y dada que aquí en la geología regional digamos toda la secuencia eh, de diferentes edades de diferentes periodos, aquí en, en nuestro país especialmente en la cuenca Pisco es muy importante conocerla porque nosotros tenemos un registro fósil que va desde el Eoceno Medio Tardío hace unos 42 millones de años hasta lo que pudo haber sido hace unos 5, 3, 3 millones de años atrás. Digamos que no es una secuencia completamente continua, pero tiene episodios que, que nos van a ir marcando qué sucedió durante cada uno de estos pequeños intervalos de tiempo. Y eso es muy importante para, para nosotros los paleontólogos, porque nos permite estudiar eh, qué tanto han ido cambiando las faunas en cada uno de estos lapsos de tiempo. Y especialmente en los pingüinos, aquí en nuestro país, estos tienen un registro fósil desde el Eoceno Medio hasta el Plioceno, casi. Entonces, es muy interesante para nosotros poder ver cómo es que estos pingüinos, desde los más antiguos, de hace unos 42 millones de años de antigüedad, han ido cambiando o han ido modificándose, o han ido diferentes eventos de, de, de distribución, de diversificación de especies de diferentes regiones y que han llegado hasta nuestras costas. Entonces, primer, eh, nuestra primera especie que vamos a conocer en el registro fósil de pingüinos peruanos, es, eh, bueno, aquí, antes de comenzar, perdón, antes de, de ir de lleno a eso, aparte de que el registro fósil en nuestro país, digamos que es muy rico y continuo, eh, hay que resaltar que el registro fósil, o por lo menos que los fósiles peruanos, en muchos casos, son excepcionales. Eso quiere decir que, que por ejemplo, si es que, que en Nueva Zelanda existe mucha diversidad de, de pingüinos, se les conoce de fósiles, estos en muchos casos pueden ser las partes más duras de conservarse, el parte del pecho de repente, los hueso de las alas, los hueso de las patas, y muy raramente las partes que son más sensibles, como por ejemplo algunos restos craneales o de las mandíbulas. Sin embargo, en nuestro país, este no es, siempre es el caso, y lo más extraño, y para suerte de nosotros, es que se conservan las partes, que en otros lugares son sensibles a destruirse, como por ejemplo los cráneos. Luego vamos a conocer más de lleno acerca de estas especies y vamos a ir comentando acerca de por qué es tan importante el registro fósil de nuestro país. Nuestro primer concursante es este de aquí. Este es la especie de pingüino fósil más antiguo que se conoce acá. Se llama, o por lo menos los autores lo llamaron Peruditis de brisa. Peruditis de eh, va en referencia al lugar de donde fue encontrado aquí en Perú, en la iluminación que usualmente se le da a los pingüinos, que todos son buceadores, es el buceador de Perú. Pero Dipti vivió hace 42 millones de años atrás. Sus fósiles fueron encontrados en la formación eh, Paracas. Esta especie es muy primitiva, y de hecho cuando los, los científicos comenzaron a analizar ciertas características de la morfía, morfología de su cráneo, ...la morfología de sus alas, especialmente del hueso húmero... ...notaron de que no era nada parecido a las especies modernas... ...especialmente porque el húmero es alargado... ...la cabeza, que es justamente el área que se articula aquí en el hombro... ...cómo se articulan las alas de los pingüinos... ...era más parecida a un grupo de pingüinos que existió en Nueva Zelanda. Es muy probable que estos pingüinos hayan sido, o ...hayan llegado a nuestras costas producto de una diversificación de una radiación de pingüinos, de un grupo de pingüinos que se originaron en esas latitudes y llegaron hasta acá. Esa es la primera, digamos que es la primera oleaje, la primera oleada, de diversificación de pingüinos hasta el hemisferio, pues hasta nuestras latitudes. Y este Peruditis de Brissi es uno de ellos. Y se ha estimado que esta ave, que este pingüino, llegaba a un metro de altura. En la, actual, en la actualidad, el pingüino de Humboldt, la única especie de pingüino que tenemos en el Perú, Llega a medir solamente 60 centímetros. En cambio, este periodista llegó a medir un metro de altura. Casi del tamaño de un pingüino rey en la actualidad. Sus mandíbulas, por lo menos hasta ahora lo que se conoce, eran rectas. Esto quiere decir que no tenía el pico ganchudo o curvo. Sino que era más como si fuese una, una lanza. Pero era corto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este de aquí fue la siguiente especie que se reconoce en el registro fósil peruano. De hecho, hay que notar que esta especie fue descubierta en el 7. Y durante esta época, los científicos alrededor del mundo desconocían por casi por completo cuál era la morfología del cráneo de estos pingüinos que vivieron durante el paleógeno. Casi nadie los conocía. Sin embargo, aquí en nuestro país, y gracias a los trabajos del paleontólogo Malurvina, estos se dieron a dar a conocer por primera vez. Este es el caso de Icadipte salasi. Icadipte fue un pingüino gigante. Se estima que este pingüino llegó a medir un metro cincuenta de altura. Y como ustedes pueden notar en la imagen de arriba, esa imagen de color amarillo, esa es la vista lateral del cráneo del Icadipte. Y todo lo largo que parece una lanza, de hecho es su pico. Abajo lo que se muestra es un piquero y de, es, es más o menos lo que trato de reflejar es que estas, estos pingüinos tan primitivos que vivi, este picadito vivió hace 32 millones de años, y era tan primitivo que este pico no se parece tanto de los pingüinos en la actualidad, sino de hecho se parece un poco al de los piqueros, o en algunos casos a una especie de desambulidores que vivieron en Norteamérica. Es muy probable que estas especies de aves no se haya alimentado de la misma forma que lo hacen los pingüinos en la actualidad, sino que lo hayan se haya alimentado de la misma forma como lo hacen las anillas, por ejemplo, es un caso de, de, de convergencia muy, muy, muy interesante entonces ya vamos viendo que gracias al registro fósil peruano es que se, se ha ido conociendo más o menos cómo era la morfología de estas aves tan primitivas ya que nadie conocía hasta antes del 2007 cuál era la morfología del cráneo, cómo era la forma de su pico, y más aún que estos picos eran hiperalargados. Casi ninguna especie de pingüino posee esta misma característica en la actualidad y hasta el momento, antes de su descubrimiento en 2007, nadie sabía de esta característica en ninguna otra especie fósil de pingüino. Sin embargo, uno de los mayores descubrimientos que se hizo eh, en nuestro país fue eh, de una especie de pingüino también gigante y vivió coetáneamente con el Icaditis. Una cosita interesante que me estaba olvidando de mencionar es que el Icaditis al tiene su especie hermana que se llama Paclites en Nueva Zelanda. Para probablemente haya sido radiaciones de estos mismos grupos y algunos uno de estos derivaron hacia el Icaditis que llegó aquí a Perú. Este nuevo descubrimiento que se hizo en el año 2010 justo en que están varios investigadores haciendo la excavación de un bloque bastante grande de roca, en el cual... Se encuentran los huesos de esta especie de ave. Ese es el esqueleto o algunas partes del esqueleto del Inkayaku paracasensis. Inkayaku también fue un pingüino gigante. El Inkayaku se estima que medía un metro cincuenta. A diferencia de otras especies de pingüinos que fueron descubiertas hasta antes que él, este conservaba gran parte de su esqueleto. Y no solamente conservaba las partes duras, sino las partes sensibles como el cráneo y las mandíbulas. Ahora por completo podíamos conocer la morfología del cráneo. Y estas especies, a pesar de que eh, no estaban tan relacionadas con el tenían la misma morfología del pico, que era hiperalargado y parecía una lanza. Es casi dos veces el tamaño del neurocráneo. Es una característica que no se conocía en ninguna otra especie de, de ave o de pingüino hasta su momento. Todas esas flechitas que se ven en la imagen, que se ven señalando en diferentes partes, son eh, partes... Anatómicas que se utilizaban en muchos casos para de una filogenia. Cabe resaltar que, así como Icadiptes tuvo su especie hermana, Paquidiptes, y provienen de, de Nueva Zelanda, eh, el Incayacu por las características que se vieron en el húmero, tenía su espacio hermana en, en, eh, en la Antártida. Era otro, otro grupo, otro grupo de radiación, otro evento ra de radiación. Que, se dio, ...que dio lugar durante el Eoceno Tardío... ...hace 36 millones de años... ...y que derivó justamente hasta esta especie... ...que es el Incayacu. ...pero tampoco quedó ahí la cosa... ...no solamente el registro fósil peruano... ...que era tan excelente y excepcional... ...no solamente produjo... Eh, ...un esqueleto parcial... En, ex, ...en muy buen estado de conservación... ...sino... ...que también se conservaron... ...partes sensibles a destrucción... ...como por ejemplo la forma de las plumas del ala, porque tenía un ala conservado con las plumas, y en estas, en, en las partes de todo el bloque, se encontraron diferentes eh, plumas del cuerpo. Lo más interesante es que se pudieron hacer un análisis microscópico, y cuál se pudo estimar la coloración que tuvieron estas aves hace 36 millones de años atrás. Y resulta de que no tenían el color que tienen los pingüinos en la actualidad. Si nosotros nos ponemos en la imaginación, cerramos los ojos por un momento, y pensamos o decimos la palabra pingüino, nos imaginamos un ave que tiene las patas un poco regordetes, y que tiene su coloración a blanco y negro. El pingüino de Humboldt tiene el, el pecho blanco y el dorso negro. El pingüino emperador también lo posee de las mismas características. Sin embargo, el Incañaco Paracasensis no tenía esta característica. Los estudios microscópicos de sus plumas arrojan de que su pecho era de color marrón rojizo, el dorso sí era oscuro. Ahora, toda esta información eh, de la mano, con la información que se pudo recabar del esqueleto del Iskayaku, que era una ave bastante primitiva, nos da la, por lo menos nos, nos da la, la referencia que durante, que durante millones de años, durante las primeras etapas de evolución de estas aves, tenía una forma de alimentación y una forma de atrapar su alimento muy distinta no tenían de repente las mismas competencias como las tienen ahora, por ejemplo, pueden competir de repente con unos lobos marinos o con otros aves, no existían estos grupos de, de esos grupos, tales grupos entonces, probablemente la coloración que tengan en la actualidad los, los pingüinos modernos haya variado haya cambiado, se haya adaptado debido a presiones por competencia con otros grupos coetáneos que han llegado mucho tiempo después de estos pingüinos tan primitivos cabe resaltar que hasta el momento, el Inkayaco paracasensis sigue siendo la, el único, la única especie, y el holotipo, el musum 1444, sigue siendo el único espécimen que conserva gran parte de sus plumas del ala, gran parte del esqueleto conservado, y en el mundo no existe ni un otro espécimen igual. A pesar de que sí se han encontrado varios restos de pingüinos, ya hemos mencionado que existía el perudiptes, que existía el icadiptes, que existía el incayacu aparte hemos encontrado restos de otros especímenes de pingüinos los cuales nos, dan, nos, nos aseveran en que tenían morfologías distintas es muy probable que no solamente hayan estado el icadiptes y el, Ica, el, el incayacu viviendo juntos sino que hayan otras dos o otras tres especies de pingüinos más viviendo en la misma época aquí en esta misma región, aquí en el Perú Ahora, vamos a, cam a cambiar de, de, de época, ya no vamos a hablar acerca del eoceno, ahora nos movemos hacia un tiempo más reciente y nos movemos hacia el mioceno, al mioceno temprano, hace unos 18 millones de años atrás. En el mundo, las este, especies tan primitivas, de pingüinos, los incayáculos los cadiptes los paleodiptes en la Antártida, esto ya con el tiempo va a ir extinguiéndose, pero van evolucionando hacia formas más cercanas a las actuales. Durante el mioceno temprano hasta el medio, hasta hace unos 15 o 18 millones de años atrás, este, este género de pingüinos, o sea, los paleosfeniscos, eran las especies más avanzadas y de hecho eran más cercanas a las especies de pingüinos modernos. Paliosfeniscos se le conoce de varias especies de pingüinos que, que se han encontrado en la Argentina. Aquí en nuestro país sí se han encontrado algunos especímenes de paliosfeniscos. Esto que están viendo aquí es uno de los más, los especímenes de polifenipus más completos que hay. Es casi del tamaño de un pingüino de Humboldt actual. Sin embargo, la característica de su húmero hace notar de que esta es una especie un poco más primitiva. Estudios de estos especímenes todavía se están llevando a cabo para ver si se corresponde a una especie ya conocida en el Atlántico de Argentina o corresponde a una nueva especie de Paleosfeniscus que ha irradiado a esta costa de aquí del Pacífico. Ahora, estos grupos de aquí, los esfenicides, son los pingüinos modernos. En la, como les mencionaba al inicio, el pingüino de Humboldt, el pingüino moderno, el pingüino que se ve en la actualidad, es la única especie de pingüino que existe en la costa de Perú, por lo menos que está siempre presente todo el año y se reproduce aquí en la costa peruana. Otras especies, como por ejemplo el pingüino de los Galápagos, únicamente vive en las Islas Galápagos. El pingüino de Magallanes es una especie que a veces puede llegar aquí en la costa peruana, se le conocen unos dos o tres registros únicos en toda la temporada que han estado los ornitólogos estudiando la costa peruana, Usualmente se le conoce bastante en el Atlántico, de Argentina hasta la costa sur de Brasil. Y en Sudáfrica, bueno, está el pingüino sudafricano, son las únicas especies de esfeniscus que existen en el mundo. Sin embargo, en el registro fósil se conocen tres especies de, de género esfeniscus, el Esfeniscus muisónico, que vivió durante el Mioceno medio tardío, es una de las más antiguas que, que se conoce. Es una especie pequeña, un poquito más grande que un pingüino la actual. Sin embargo, con el pasar del tiempo hacia el Mioceno tardío, estas cambiaron las formas más grandes. Lo que estamos viendo aquí son las dos especies de, de Esfeniscus que vivieron en la costa peruana entre unos 5 a 8 millones de años atrás. El primero, el Esfeniscus curvinai, se le estima que medían 90 centímetros de altura, al igual que su pariente coetáneo, el Esfeniscus megaranfus. La mayor diferencia que tienen ambos es la forma del pico, mientras que el horminai tiene un pico un poco corto, ancho y ganchudo, el megaranfus era un tanto más alargado y recto. Esa es una de las diferencias que existían entre estas dos especies. Sin embargo, en tamaño, ambas fueron muy grandes, más grandes que la especie de pingüino de Humboldt actual, y como les mencionaba, esto llegó a medir cerca de 90, se le estima una altura de 90 centímetros. Con el paso del tiempo, esas especies también se van distinguiendo. En, en, en estudios recientes, se han registrado especies del tamaño y morfología muy cercanas al pingüino de Pumbola actual de localidades del Pleistoceno y el Plioceno tardío. Bueno, con esto que les estoy mencionando, es más o menos la información que les tenía para compartir con ustedes acerca del registro de pingüinos fósiles, especialmente cómo estos han ido cambiando a través, han ido cambiando, han ido evolucionando a través de millones de años, desde el más antiguo, como por ejemplo el Pterodipte, que vivía hace 42 millones de años atrás, que tenía una que era también de un metro de altura, que tenía unas características en su número, que parecía más o menos guayano que en Nueva Zelanda, hasta los pingüinos del género de Speniscus, como lo que están viendo en este momento, y que eran... Del mismo género que el pingüino de fútbol, son los que más grandes. En la actualidad todavía se siguen haciendo más investigaciones acerca de, de la paleontología, especialmente del, de, de, especies, de, de las especies de pingüinos que, que, se, que han vivido en diferentes etapas, en diferentes periodos geológicos en la costa peruana. Eh, en, a mitad de año, o el otro año, nosotros tengamos más noticias acerca de nuevas especies o cuál o qué especie nueva se ha encontrado aquí en la costa peruana. Eh, a ver, vamos a ver las preguntas de los participantes. ¿Hay pingüinos en Sudáfrica? Sí, como les mencionaba, el pingüino sudafricano eh, es una especie endémica a la corriente de Venezuela y sí, se encuentra en la costa de Sudáfrica. ¿No okay. hay más preguntas? Vamos a ver si es que en Facebook hay preguntas. Ok, entonces, eh, bueno, otra vez eh, me disculpo por las interrupciones. Eh, por haber demorado tanto tenemos unos problemas técnicos pero eh, me ha gustado mucho compartir con ustedes esta tarde y darle información acerca de esta historia evolutiva un poco corta acerca de los pingüinos especialmente acerca de los fósiles que se han descubierto aquí en nuestro país y bueno me voy despidiendo con todos muy buenas tardes, gracias por su atención recuerden que estamos en la época aniversario del museo y me parece que mañana continuamos con las demás charlas y talleres que se tienen programado para nuestro ciento aniversario. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.